Llega el calor, y no sé vosotros, pero mi fruta imprescindible en verano es la sandía. Yo compro siempre sandía buquet, sin pepitas, muy sabrosa y muy cómoda. A mí me da la vida. Además, ya sabéis que la sandía es una fruta con muchísimas propiedades nutricionales y nos hidrata, que es importantísimo para el calor. Es una fruta ideal porque es bajísima en calorías, porque es saciante, y tiene mucha fibra, además de un montón de vitaminas, minerales y antioxidantes. El que más sabe de su cultivo es mi compañero Enrique Pet. Hola Juan, pues la sandía buquet es 100% española. Se cultiva en la zona de Almería, Murcia, Comunidad Valenciana, Sevilla y Castilla-La Mancha. Desde ahí se exporta a más de 27 países. Consumiendo sandías buquet estamos dándole vida al campo y apoyando a nuestros agricultores. Pues ya sabéis. Cuando vayáis al mercado, elegid sandías buquets sin pepitas. Estaréis cuidando de vuestra salud y de nuestro mundo rural.